El Centro Cultural Trapiche de Guadaísa será el escenario desde mañana al 30 de octubre de la segunda edición del Festival Internacional de Música Clásica, con seis conciertos de jóvenes músicos españoles. La concejala de Extranjeros eh, Residentes, Remedio Bocanegra ha agradecido a los promotores del evento su apuesta por la cultura de la ciudad y ha confiado en que se coseche el mismo éxito que el año pasado. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar la segunda edición del Festival Internacional de Música Clásica. Ya el año pasado fue un éxito. Eh, un concierto en el que participaron artistas, tanto músicos, tanto españoles como de otros países y principalmente, o prácticamente, eh, el instrumento que, que sonó en aquella edición fue el violonchelo. En esta ocasión van a ser, además del, del chelo, otros instrumentos como el piano, violín, flauta y creo que va a ser un concierto que además en este emblemático lugar del trapiche guadaiza un lugar, un centro educativo y cultural en el cual, eh, como todos sabemos, se llevan a cabo eh, actividades durante todo el año de, de un interés eh, espectacular, pues y estamos convencidos que resultará igual que el año pasado y, además, donde la acústica, comentamos anteriormente, pues la verdad es que es muy, muy buena, José Antonio. Enhorabuena también a la, a, y agradecer a la tenencia de alcaldía de... ...de San Pedro al de alcalde Javier García... En la figura de José Antonio... ...pues el gran trabajo que llevan a cabo... ...durante todo el año como digo... en ...la cantidad de eventos que se llevan a cabo... ...en este emblemático lugar... ...el festival va a tener lugar... ...del día 25 al 30 de octubre... ...son jóvenes talentos... ...en esta ocasión españoles todos... ...y además he visto que son sevillanos... ...son también andaluces... ...muy próximos a nuestra, a nuestra comunidad... ...así que por mi parte pues agradecer... ...a, a Shane Oshi, el promotor y a, y a la persona que le soporta... ...y que hace el, eh, bueno, lo que es el, el patrocinador... ...pues agradecerle que una vez más apuesten por la música... ...y la cultura de nuestra ciudad... ...una ciudad que como sabemos además es muy cosmopolita... ...muy internacional, donde residen nacionales de más de 140 países... ...y donde desde luego, igual que, que el conjunto de la, de la ciudadanía de Marbella pues son amantes de la música, del arte y de la cultura y que no me cabe la menor duda que el éxito será igual o, o superior al que ya tuvo el año pasado. Quiere decir que la, el público principalmente fue extranjeros que residen en, en nuestra ciudad. Así que por mi parte pues le doy la palabra a José Antonio para que nos explique un poquito también él y en eh, continuación pues a Shane O'Shea. Muchísimas gracias. Eh, buenos días. <coughs> Bien, eh, intentar ser breve, porque creo que ya bueno, remedio se ha explicado muy bien, que estamos ante la segunda edición eh, en fin, de una serie de conciertos que se celebra en este marco incomparable, como es el Trapiche de Guaiza, que efectivamente eh, tiene una acústica excelente y que bueno, para hacer este tipo de conciertos yo creo que no hay mejor lugar, no solo en San Pedro, sino en Marbella, y que el año pasado pues, eh, comprobamos cómo, cómo fue un éxito. Para nosotros siempre es un placer colaborar como como Sean eh, bueno eh, volcado en todo lo que es la música con unos excelentes contactos la selección musical que hace pues también ayuda a que nos encontremos un trapiche bueno pues siempre con un aforo eh, pues, prácticamente lleno y entonces eh, el que desde el área de cultura de la alcaldía pues aportemos este espacio y que colaboremos también como hemos hecho este año en particular el alquiler de necesario para la consecución de los conciertos, pues para nosotros siempre es eh, muy bueno, porque una cosa es que lo organice el, la propia área de cultura, pero si contamos con la colaboración de personas que están implicadas, que atraen ya de por sí a mucho público, pues eso representa ya antes de comenzar pues un éxito seguro. Así que nada, eh, agradecerle muchísimo a él, a remedio desde la Concejalía de Extranjero ...y a su patrocinador... ...pues que apuesten una vez más por, por el Tapiche de Guadaíza... ...como sitio para celebrar estos conciertos... ...yo espero que la colaboración... ...pues continúe y siga a lo largo de los años... ...y encantados de que se pueda disfrutar... De, ...de una serie de seis conciertos... ...nada más y nada menos... ...de jóvenes intérpretes... Eh, ...abiertos a todos los públicos... ...bueno, se agradecerá también su donación por supuesto... ...y que, y que estoy convencido, ya digo, que insisto en una dinámica de, de éxito como fue el año pasado. Así que nada, invitar a todo el mundo que asista a partir de mañana hasta el domingo, a partir de las 8 de la tarde, eh, a esa serie de conciertos programados, todos los instrumentos. Es cierto que el año pasado se centró sobre todo en el tema del contrabajo, el tema del cello, pero este año se abre a todos los instrumentos y estoy convencido que esa variedad pues, también va a hacer que se atraiga a más público. Muchas gracias y le paso la palabra a Buenos días. Uh, we are delighted to bring our second international music festival to San Pedro. Está agradecido de traer la segunda edición al uh, festival de música internacional de San Pedro. This year we have six nights and nine different musicians, all Spanish. Tienen va a ser seis días de festival de concierto con músicos españoles. Uh, part of what we are doing is creating concerts opportunity after covid for spanish musicians. Después de covid pues están creando nuevas oportunidades para que los jóvenes talento puedan eh, exponer eh, su música. So tomorrow night is the opening night and beginning at 7:30 we have violin and piano. Mañana es la fecha de apertura a partir de las siete y media de la noche y va a ser un concierto de piano. Cada día va a ser un concierto diferente, distintos instrumentos durante las uh, seis noches. We are very excited, so hope that many people will come along and support these Spanish musicians with us están muy encantados de que mucho público venga asista a este concierto porque también la apuesta es importante para que realmente disfruten de, de ello. Thank you. <laughs> bueno, este señor es el patrocinador de, del concierto. Se llama señor Gevent, ¿no? Gevin, y, la, y la compañía es Private Client Consultancy, It's ¿ok? Thank you. Great. Uh, firstly, my apologies. Lo siento. Uh, la primera consulta primera fue que para qué iba a ser el concierto por qué In this instance, um having been associated with Shane's events previously, it's a fantastic opportunity for, us, for us to give something back. Después de la primera edición, pues era una oportunidad importante y buena para ellos eh, llevar a cabo esta segunda edición. Given the conditions over the last three years, many of the artists have been unable to work. Después de los tres últimos años de pandemia, pues han habido muchísimos artistas que no han tenido oportunidad de trabajar. And Our goal within this event is to help make sure that that talent doesn't get lost. It's important for them that these talentos pues no don't demonstrate Having been involved last year in a, in a smaller way, this year we wanted to make sure that Shane and the musicians had the opportunity to make this a fantastic success. Por eso este año han querido apostar para que tengamos la oportunidad de disfrutar de, de esta, estos conciertos de música y mostrar, como decía anteriormente, la música de, de los. Estamos be felices de ser parte de esto y estamos esperando a las próximas seis noches y esperamos ver a many people personas que podemos apoyar a estos artistas finos. Gracias. Están encantados de promover este y eh, eh, patrocinar este concierto y esperan que sea el público sea mayor.